el solecito, calientame un poquito como lo veis estamos a día ¿eh? 10 11 13 13 de octubre y está metiendo un calor que flipáis es la subida esa que anunciaba en la tele de que venía como no sé, un día, dos o cuantos fuerte, pues está haciendo, hombre, no es verano ¿eh? no es como verano, pero apretando, me voy mirando las pulsaciones y van subiendo sí, sí, para lo mismo bueno, bien 146, a lo mejor un fallo de pulso muñeca pero estaba a 150 y algo y digo joder, si voy flojo por la calor y sigo, y si las pulsaciones se pasan de 150 que no es normal yendo flojo bueno, ahora vamos a una parte ya un poco más, más tapada, que ya aflojaremos un poco el calor. Son las tres y pico del mediodía, entonces es el momento que aprieta un poco fuertecillo. Entonces aquí ya el aire es un poquito más fresco y bueno, todo mejora. No esperaba yo que en octubre Iba a pasar calor No lo esperaba Menos mal que yo siempre Siempre tiro a frío que a calor Siempre tiro a, a ir lo más fresco posible Porque he metido muchas caladas ya Con el tiempo, con los años Desde unos cuantos años corriendo pues ya he metido muchos fallos, no fallo garrafales, pero fallo de venir con maga corta a días así y no puedes correr. No puedes porque el calor que generas no lo eliminas y todo esto baja mucho el rendimiento. Mira, o sea, sin tirantes, medio puedes. Para el que le interese saberlo, he puesto que era angular, entonces hace huevo, o sea, hace huevo, tanto al cuerpo puede hacer un poco de huevo como el paisaje, o sea, hace huevo, es el máximo angular que tiene la cámara, es un 16 milímetros me parece que equivale. Ojo de PC, ¿eh? más o menos, ¿eh? Lo he puesto así porque al no llevar el palo, que siempre llevaba... Pues bueno, para que se me vea el cuerpo más o menos, se me vea el cuerpo, se vean las piernas un poco más. Porque a veces por no deformar la imagen y dejarla alinear bien, bien digamos con las proporciones correctas, pues se ve poco. Entonces solo se me ve este trocito. Y digo, ah, pues por bueno, un gran angular, ahora deformará la imagen, pero, pero ve más trozo. Vamos para ir para arriba. ¿Vale? Estoy pendiente de que me llamen. Bueno, manden un WhatsApp para saber si puedo alargar más o no o sea que voy haciendo pero llegará un momento que tendré que ver si me doy la vuelta o sigo y si no me han dicho nada tendré que darme la vuelta porque, porque si no me confirman que puedo atrasar el, el volver a casa pues tendré que volver antes Otro día estuve en el castel de el castillo de Centellas. ¿eh? Estuve en la base, corriendo, estuve en la base. En... Eh, bueno, de hecho, me pasé tres kilómetros para adelante o algo así, sin subirlo. Y otro día anterior estuve ya con la familia y estuve allí en la parte del castillo tranquilamente. Grabé un poquito con el móvil, no con la cámara. No me acordé, cago en la hostia que tenía en el coche. Y... Y grabé, pues eso, cuatro tomas. Está muy majo el castillo. Ese. Está prohibido entrar en ciertas partes, en ciertas partes permitidas y ciertas partes prohibidas. Pero está muy majo el castillo de centella ya digo. Y, y no me meto cuando corro porque entretiene mucho, porque hay como varios caminos alternativos, varios vacíos y y tal, ¿no? Y subir, que no es mucho, ¿eh? No está muy alto, está. Siento ya algo positivo, no creo que haya mucho de subida. Y. Y bueno, lo que pasa es que es entretenido, porque como no te lo conocéis bien, pues dices, hostia, era por aquí, no espera, que vuelvo por aquí. Entonces se entretiene mucho y prefiero ese rato que voy a entretener eh, ahí buscando el recorrido, prefiero cogerme carretera, que es lo que hice el otro día el martes, carretera y me ante para abajo, que luego tiene subida tendida y hacer más kilómetros. Al final, prácticamente el desnivel lo saco igual, porque en vez de subir, yo qué sé, en medio kilómetro, subir 100 positivos, pues hago 3 kilómetros más, y con los 100 positivos, igual, ¿vale? Bueno, es verdad que es diferente, ¿no? Pero, pero bueno, a mí me gusta más. Estaban, ahora no se ven. Estaban los cuervos, algún cuervo, jugando por ahí, que es lo que hacen, que se tiran y luego, para abajo. Bueno, pues tengo... ¿Cómo se ve esto con grado angular? Supongo si Se verá muy lejos A ver si veo Barcelona, mira El pirulí de Barcelona A ver, porque ni mi vista la ¿sabes? Tiene que hacer así Está por ahí más o menos ¿vale? Pero claro, ya se ve lejos Imagínate con el grado angular Se ve pequeñísimo, no sé si lo llegaréis a ver En el móvil probablemente no Tendréis que verlo en un PC Con pantalla grande Bueno, pues Tengo dos noticias una buena y una mala. ¿Cuál queréis que os dé primero? <risa> Venga la buena que no tengo que volver ya a casa. La mala que se me obliga a correr más, <risa> que se me obliga a correr más. ¿Eh? Imaginaos, imaginaos lo tontos que estamos los corredores que te dicen no puedes tardar más. No tienes ya que venir. Te lo dicen y tú te alegras. No deberíamos alegrarnos. Deberíamos decir: Cabo en la hostia. O sea, eh, Cabo en la hostia que tengo que correr más. O sea, lo que te tiene que alegrar es: Vente para casa allá, ya, plega ya. Eso es lo que te tiene que alegrar. Pero como somos, estamos al revés, tenemos la cabeza al revés, pues para nosotros tenemos como: ¡Qué bien! puedo hacer 10 kilómetros más <ríe> ¡qué alegría! <ríe> ¡qué alegría! <ríe> y estamos chalados bueno pues nada, haré un poquillo más mira, llevo 7-8 kilómetros 7,9 8 kilómetros y yo, pues haremos 25 algo así ¿vale? para ir bien para mañana Ir bien, optimista, no ir muy cansado, hey, tranquilete. Mañana no sé si entre a las 10 o a las 11. Tengo un jaleo de horas. Entonces no sé si tengo que salir a las 10 o a las 11. Espero que sea a las 10, porque a las 11, con las calores, estas me va a matar. Espero poder salir a las 10. No llegue a casa lo miro. A ver a qué hora puedo salir. Bueno, pues chino chano. Ahora estamos yendo al Clascar, más se ve, se ve. Ahí lo tenéis. Pues es que este camino no es el directo, el directo está por abajo. Y este hace como mucho serpenteo y alarga bastante. Y tú lo ves cerca, pero tienes que hacer un quiebro muy grande, como dos curvas grandes. Y. Me entretiene, pero bueno, aquí ya va habiendo algunos trocitos de sombra. Ya va pasando un poco la tarde, el sol se va metiendo. Veis, tampoco ahí detrás, depende de la cara que nos pongamos. Pues bueno, podremos ir un poco más frescos o no. Venga, esta toma era para explicar. Ya sabéis que. Que tengo el canal de Twitch un poco medio abandonado pero es que estoy buscando música y llevo ya dos semanas buscando música y para que os hagáis una idea tengo que visualizar así un poco escuchar como 600 temas o más como 800 temas para ver y sacar 100 temas que me gusten, para luego subirlos a ponerlo en los directos de Twitch, de pinchar, en DJ Máxima. Así que, imaginaos el farón que tengo, de que a ratos he estado haciendo pesas, por ahí ver la sesión en Strava, y iba entrenando y en los descalzos, pasando canciones, mirando, y bueno, he sacado. ...cuatro o cinco temas que me han gustado... ...bueno, pues así vamos acumulando... ...llevo días buscando temas... ...acumulando... ...digamos... ...apartando, extrayendo... ...los que me gustan... ...que están razonablemente bien... ...para luego pincharlos... ...con los CDJ1000... ...de Pioneer... ...ahí en el... ...en el Twitch... ...y por eso veréis que... ...los que estáis en Twitch... Pero es que diría, este hombre no, no sigue pinchando, ¿no? Porque estoy preparando música. Cuando tenga estos, que estos son de un estilo progresivo, para ser exactos, progresiv, techno progresivo algo así, eh, es difícil encasillar un tema, es difícil. Esto es tal, esto es cual, es más complicado, pero bueno. Tipo progresivo, que es música electrónica, y más o menos tranquileta, o sea, moderna pero tranquila a la vez no es muy estresante y de eso cuando tenga unos 100 temas que debo tener unos 60 cuando tenga unos 100 depende el rato que me ponga yo ahí a escuchar música pues avanzaré yo quería, digo, hostia, sí, puedo ir a pinchar pero es que tengo que buscar o sacarme los temas y conformarme con montar un par de grabaciones con 30 o 40 temas en cada CD y con eso pinchar o ya para hacerlo un poco bien pues para tener unos 50 temas para poner eh, dos CDs cada uno con 50 temas y jugar con eso y tener con 100 temas ya me da para pinchar tres veces o cuatro por lo menos tres o cuatro sesiones porque, aunque alguno lo pueda repetir, ya te da para bastante variedad. Cada tema dura 6-7 minutos. Yo los los pongo más o menos unos 3 minutos cada tema. Algo así, no me gusta alargar los temas, no me gusta. No me gusta ponerlo al principio y dejarlo casi hasta el final. No, no me gusta. A mí me gusta pasarlo un minuto y medio, un minuto y medio o algo así desde la arrancada. Le metes unos 2 minutos y medio, 3 dos minutos y medio y ya estoy metiendo el otro no me gusta eh, enfondar ahí un tema muchos minutos no me gusta entonces claro me duran menos pero es más vivo el cambio el, la sesión es más viva no te cansa porque enseguida tienes otro tema si no te gusta enseguida tienes otro vale y ya está y cuando acabe con eso estoy preparando también para sesiones de eterno puro y claro Tecno todavía es más complicado Encontrarlo, todavía es más difícil Y eso pues bueno Tendré que hacer Dos CDs de 30, y está 60 temas, algo así Porque vais de sacar 100 temas Necesita mil, Escuchar mil canciones Aunque no las escuches enteras Pero tienes que meterle tienes aunque sea un minuto Prácticamente un minuto en cada tema, de los 6 o 7 que duran en, en pillarle los puntos la arrancada el primero digamos el, la apertura luego la constancia y luego el acabar el acabar me da un poco más igual porque yo el acabar ya, ya me lo he cambiado de tema no, no llega a salir bueno pues esto es lo que hay por aquí, piedra, piedrecita. Vale, dejamos el castillo, no he logrado porque ya lo he logrado muchas veces, el crascar, ¿vale? Que es muy sencillo, tampoco tiene nada especial, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito el proceso. No os puedo explicar ningún truco porque para esto no hay truco. No puedo decir, ah, para esto hay un truco. Pues no, no hay un truco. Hay un método. Hay un método, pero no es un truco, vale. Aquí una parte muy castigada de piedra que no es esta, no es esta, sino que ahora un poco más arriba, aquí, aquí lo veréis, aquí está. Aquí empieza y hay, hay poco, en realidad es no llega ni a un kilómetro, ¿eh? Lo que hay de piedra. Luego hay alt -al alternativos, hay, bueno, alterna, pues ratos que hay, ratos que no. Pero bueno, esta como es una zona que hace un poco de bajada. Es como todo así, para que idea es como todo piedra, que no hay tierra, no hay tierra, ¿me entendéis? Es piedra. Falta ahora subir un poco más para arriba. Ahí está un poco más fea todavía, Esta está estado como un poco más sencilla. Aquí se aprecia, pero bueno, la idea es un poco esto. Es piedra, ¿vale? Piedra tal cual, bueno, ¿vale? No hay mucho problema por colocar el pie, por torcerse el pie. Si vas con cuidado no hay mucho problema. Pero, ¿dónde vamos? Vamos con, el, con la historia de, de este tramo y de el método para no machacarse y lesionarse, porque al final es lesionador, este tramo es lesionador. Lo sé yo porque lo hago, ¿vale? Entonces, para evitar tramos, pues ya digo, que tú, por ejemplo, llevas ya, pues imaginaros yo aquí llevo 30 kilómetros, cuando hago tirada, 30 o 28 kilómetros, y ya las piernas están tocadas, y todavía me falta llegar hasta la media, ¿no? Hasta abajo donde tengo el coche, entonces, ¿qué pasa? Que intentas ir un poco rapidillo porque es bajada y te ayuda y dices, pues vamos rapidillo. Pero ¿qué ocurre? Que esto, pisar con el pie todo el rato en estas piedras duras así, que hay unas que sobresalen más, otras sobresalen menos, aquí porque aquí está claro, pero más para arriba no hay claro, está todo el rato, todo es todo piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás pisando en piedra, hay un poco medio en punta, eh, mucho rato, entonces ahí es un sitio fabuloso para joderte la parte del pie, para hacerte una fastitis ahí a algún punto, es fabuloso el sitio este. Luego hay eh, mucha piedra así suelta, que es lo suficiente para, pues ya me entiendes, ¿no? Pues para no torcer el pie, que también, ¿eh? Torcer el pie también pero ya digo, a mí me preocupa más que torcerme el pie el tema de machacar tanto la planta del pie que la vas destrozando, la vas deslomando ahí, de pisar y pisar sobre duro, duro, duro método, método lo primero tener una bamba eh, que independientemente del rock, esto es un drop 4 y eso lo que hace es que digamos la bamba tiene un poco más de perfil delante es un poco más gorda delante en comparación a atrás pero aún así no significa que por ser un perfil 4 un drop 4 no significa que sea gorda la parte de adelante hay zapatilla de drop 4 eh, tipo las eh, Sense, estas, las del, las del Kilian, que es drop 4 pero son finas de adelante porque tienen que pesar 200 gramos vale entonces lo que tenéis que mirar para si os gusta la parte de, sí, de hacer parte un poco técnica con mucha piedra, que vas clavando todo el rato los pies ahí en la... Mira, no lo voy a detener, pero vas a quedar la media de, de vergüenza. Bueno. Eh, bueno, pues lo que tenéis que mirar es eso, que tenga como una suela de tanto tamaño, eh, la, la media suela que tenga un, un tamaño, veis Luego una parte es el taco. A ver, lo voy a enseñar. Voy a sacar el pie. Yo los pies los suelo poder sacar. Sin desatarme. ¿Veis? Bueno, pues tienes cierto taco. Estas las estrené... En el, anterior, en el anterior entreno, ¿vale? Y hoy, digamos, ya eh, están ya usándose bien. Bueno, pues veis el taco, es un taco de unos 4 milímetros, más o menos, no es que no tenga un mosquito ahí picándome. Y bueno, pues el taco te va a hacer un poquillo de amortiguación, te va a separar un poco la piedra para que no te clave mucho, ¿vale? Y luego todo esto, esta goma, ¿no? Eh, más este poquito que hace un poco de... Que la coge por el lado, o coge el pero un poquillo por el lado. Pero bueno, podremos decir que desde aquí hasta aquí es el trozo realmente de, de huella, de, de goma. El trozo de goma, amor, a decir, es este. Pero bueno, ¿qué pasa? Que hay bambas que todavía con menos. Estas, razonablemente, no están mal. Es decir, en pocas palabras, no se clavan las piedras. Resumiendo, no lleva placa antirroca, que yo sepa, pero no se clavan las piedras. Porque hay un mínimo de tamaño, ¿Vale? Es dos, cuatro, ya digo, hay mínimo de tamaño. A mí me gusta más un dos, seis, un dos, ocho, pero eh, subiendo el talón, no bajando delante. ¿eh? A mí me gusta que el talón tenga un poquito, 2 milímetros más o cuatro milímetros más de aquí, para cuando bajas que te amortigua un poco mejor y de aquí que se mantenga lo que tiene. De aquí no quiero menos, quiero que se mantenga, ¿vale? Pero bueno, no existe esa bamba, todavía no la han construido. El día que la construyan, pues la compraré, ¿vale? Entonces... Lo primero, para eso, para si vais por zona un poco así técnica, independientemente de, para evitar, evitar no caerse, lógicamente tienes que evitar caerte, tienes que... Pero eh, necesitas una suela un poco gorda, no te vale una zapatilla, una zapatilla de los 12 seguro que no te vale, o 10, que ya no la suelen hacer en drive, no la suelen hacer, pero no te vale seguro porque suelen tener la parte de adelante muy fina, ¿vale? Igual que una Salomon Sense eh, 8, la que hay ahora, tampoco te vale. Porque es muy fina, solo vale para Kylian. Para los demás mortales no vale. Entonces ves, si luego tú ves, estás bajando y estás metiendo el pie en piedra así, esta normalmente la evitarás, la intentarás esquivar. ¿no? Pero si entras, estás metiendo el pie ahí todo el rato y llevas ya en muchos kilómetros y metes peso y tal, pues al final la planta del pie... Eh, pues esto en la planta te estás magullando, estás magullando toda la planta del pie, un día y otro día y kilómetros y kilómetros y te puedo hacer una fastidia, pero perfectamente, perfectamente truco, la zapatilla tiene que ser la adecuada con bastante grosor delante por ejemplo esta, esto es la MT Cushion del Decathlon, la Evadit, vale 90 euros, es muy cara para ser del Decathlon pero van bastante bien, son bastante buenas y, y bueno, pues eso necesitas zapatilla con grosor para que te aísle y no se te claven las piedras, y luego necesitas un periodo de adaptación. ¿Cuánto? Tres meses o algo así. <ríe> Es la realidad. Necesitaría años, ¿eh? pero vamos a decir tres meses. Es decir, cuando tú vienes por esta ruta, las primeras veces tú tienes que bajar despacito. Despacito. Y aparte no meterte 20 kilómetros más, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, no estar acabando cuando ya llevas el pie súper magullado y ya en el kilómetro de 35 encontrar esto. A lo mejor o en el 30. No, me refiero que, que tú a lo mejor vienes para acá y llevas, pues mira, ahora llevaría unos 10-11 pues, yo que sé, haces 12 y te das la vuelta. Entonces, pues bueno, bueno llevas 12 kilómetros cuando las machacas el pie con las piedras. No es tan lesivo, ¿vale? Como machacar el pie con 30 kilómetros en las piernas, ¿vale? Y es así. Entonces, necesitarás varios meses de adaptación entrenando aquí. Porque, claro, si tú te vas a entrenar a otro sitio y luego vienes aquí al cabo de tres meses no te habrás adaptado. Estaremos exactamente en las mismas. Te dolerá el pie o te podrás hacer una fastidia plantar o joderte ahí el talón. Eh, te, te vas a joder bastante probablemente si bajas un poco rápido. vale Entonces, tres meses, ya digo, yo llevo aquí ya... <risa> llevo años, <risa> años en esta ruta, ¿eh, ¿no? Pero vamos a poner una cosa así. Eh, tres meses eh, de ir... Viniendo, pues varios entrenos, por ejemplo, dos entrenos o tres entrenos a la semana, dos o tres veces decís que venía a la semana a esta zona, pisar sobre esto, pisar despacio. Yo digo, en la subida normalmente no hay problema. El problema es que en la bajada tú quieres ir un poco rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que tú aterrizas, aterrizas y metes toda la fuerza en, la, en las piedras, en las puntas de las piedras, y ahí es donde te destrozas. Entonces yo digo, pues paciencia, metes dos o tres entrenos a la semana en este tipo de terreno, y vas primero bajas muy despacio para, para, yo digo, porque tienes que acostumbrar la planta del pie con la zapatilla adecuada, lo vuelvo a repetir tiene que ser la zapatilla adecuada porque si te pasa toda la punta de la piedra te pasa dentro por mucho que tú quieras acostumbrar al pie a hacerlo el pie tiene un límite de, de, de perfeccionamiento el pie se puede acostumbrar a la maigulladura contra las piedras pero hasta cierto límite. Llega un momento que no lo puedes acostumbrar, que ya te lesionas. Entonces es jugar entre buena bamba, que el pie se vaya acostumbrando y tú primero ir con cuidadito, con ojo, para que no te quede, ya te digo, una facitis plantar, con ojito y poco a poco, cada vez tu pie se irá... Es como se irá endureciendo, es como hacerte el callo en Tu pie, la planta del pie, se irá acostumbrando a esa machacada bestial cada vez que bajas por ahí entonces cada vez te permitirá bajar más fuerte, yo ya puedo bajar bastante fuerte, y no me lesiono pero porque llevo ya digo, llevo aquí, no sé cuántos años llevo ya en el Puy entonces me acostumbro, poco a poco tengo la bamba, que ya he visto que me va bien para este tipo de terreno, que sé que me va a aislar la planta del pie y no me va a doblar ahí a pinchar ¿vale? y entonces con eso me permite cada vez bajar más rápido que yo ya bajo fuertecillo Bajo fuertecillo ya aquí. Y ya digo, el problema no es cuestión de decir... No es cuestión de técnica. Es cuestión de que la planta del pie no se resiente y no se te lesione. No es cuestión de técnica de no torcerse el pie, no. Es cuestión de que... Como bajes muy fuerte, el aterrizaje con un pie de todo el peso del cuerpo, en una punta de una piedra, te destroza. ¿Vale? Y ya está. Pero eso es importante. Mira, vamos a... Aquí hay un tramo un poco representativo. De este tramo, más o menos... ¿Vale? ¿Ves? Es todo piedra así. Y entonces, cuando tú te tiras para abajo, pues pillas pues pilla lo que pillas. ¿Sabes? O sea, te puedes pillar esta, puedes pillar esta, pues, ¿no? Donde puedes pillar esta, ¿ves? Que hasta te tuerce el pie, ¿ves? Depende. Entonces, cuando tú te tiras, pues eh, vas improvisando. Y así, y ya está. Y luego, para la gente que, que empieza ahora, esto ya es para los que lleváis mucho tiempo, ¿no? Pues ya vamos haciendo, pero para los que empiezan ahora. Eh, hay que decir que cuando empecéis con bajadas técnicas, primero tu cerebro no está acostumbrado a improvisar, no va en automático. No va en automático. Entonces tenéis que dejar pasar un tiempo. En alguna ocasión lo calculé más o menos, y dije más o menos tanto tiempo, pero ahora la verdad es que no me acuerdo cuando calculé de tiempo. Pero necesitas un tiempo, no sé decirte, a lo mejor necesitas cinco meses, seis meses, algo así, eh, de ir entrenando para que, tú cojas un, digamos, tu cerebro, tu cabeza, se ponga en automático cuando haces las bajadas, y no tengas que pensar dónde metes el pie. Si tú coges cualquier persona de senderismo, verás que no la puedes poner a correr, porque no tienes cerebro, el cerebro no lo tiene, no es que no tenga cerebro, no lo tiene acostumbrado a improvisar, a esa velocidad. Es decir, andando, baja muy bien, porque sabe dónde poner el pie, pero si tú le dices, venga, tira, tira fuerte, tira fuerte, tira fuerte su cerebro no es capaz de esquivar de pensar rápido, aquí cambió el pie ¿sabes? no es capaz porque no tiene costumbre ¿vale? Entonces de eso, las personas que empezáis con el trail pues darle, echarle paciencia, tranquilidad, ir a sitios sencillos y con el tiempo vuestro cerebro se pondrá en modo automático y tú te tirarás y no tendrás que pensar nada tú te tiras tranquilamente te tiras, con práctica lógicamente con fuerza en las piernas y el cuerpo, eh, una piedra que cambia, no tienes que saber las piedras una piedra que cambia de sitio da igual, tú sabrás si la tienes que poner el pie en lo alto o al lado <risa> Sabes, si la ves estable, lo pondrás en lo alto, si está cogida al suelo, a ver si os pongo un ejemplo, en esta piedra se pone el pie en lo alto sin problemas porque está cogida al suelo y no se va a mover en esta se intenta evitarlo porque está suelta y se puede mover ¿no? pues lo mismo, en esta tú por ejemplo, sí que apoya, que está apoyado está todo marcado negro de apoyar los que corremos con las zapatillas y en las que están sueltas pues no, lo que decimos, en esta tú no pones el pie y en esta sí ¿no? pues eso tu cerebro tiene que al final saber hacerlo y no hay otro truco que entrenar y ya está, venga vamos a seguir Última grabación, creo. ¿Cuánto me queda de tarjeta? Uy, yo es que sin gafas, pero bueno, me queda algo de batería, algo de tarjeta. Venga, aquí acabamos. Venga, último comentario. Por ejemplo, yo, si hago tirada larga, necesito dos días para recuperarla. Ayer descansé, por lo tanto, solo recuperar un día, ¿no? Muy bien, hoy entreno, entreno cansado, porque no la he recuperado, ¿vale? Pero aunque yo entrene hoy fijaros lo curioso lo tengo muy probado lo curioso, aunque yo entrene hoy yo mañana estoy mejor <ríe> es decir, estaría más descansado si hoy no entrenara y estaría dos días descansando bien pues sí, probablemente sí que estaría más descansado pero no te pienses que las piernas estarían mucho mejor por ahí andarían ¿vale? pero sí que es verdad que el corazón estaría más descansado para apretar en su vida eso sí pero, ya digo, no me va mal. Entreno en un día que es de descanso. Y digamos que, por un lado, estoy cansándolo. Estoy tocando la pierna. Pero, por otro lado, estoy recuperando de fondo la tirada larga. Que es el segundo día hoy. De descanso. Y a mí me funciona. Me va bien. La primera parte voy más cansado. Y ahora, bueno vamos un poco mejor, un poco mejor, pero bueno en subida no tanto no estoy recuperado del todo ¿vale? así que nada, venga, aquí lo dejamos o saldrá unos 26 850 900, 800 por ahí andaremos como esto va con barómetro nunca es exacto depende un poco del tiempo depende de la temperatura, presión atmosférica también nos tira un poco nunca son exactos los barómetros, son Aproximados, venga